Buenos días, eh, buenas tardes de, de nuevo a todos los que nos seguís y bienvenidos de nuevo por, por tercera vez consecutiva a esta mesa de Open Digital Expo. Vamos a entrar en una, eh, en una entrevista, eh, creo que con un profesional eh, apasionante, Borja Prieto, quien lleva más de 20 años de experiencia en gestión de tecnologías de la información, tanto en roles de clientes como de proveedor, en la administración pública y en la empresa privada. Siempre ha estado preocupado por el software libre, el gobierno abierto, la innovación y la colaboración entre administraciones públicas, ¿no? Y actualmente es el jefe de, del servicio de promoción, difusión y extensión institucional del Ayuntamiento de Madrid. Siempre muy preocupado por el ciudadano y pensando en el ciudadano en el centro. Y creo que el tener la visión de, de Borja, que ha trabajado tanto en el sector privado como ahora en el sector público, desde hace unos cuantos años, es, es una, una verdadera suerte. Yo soy Juan Carlos Ramiro, soy el CEO de AISTE, de accesibilidad Inteligencia Social y Tecnología, una empresa dedicada a poner, la tecnología al servicio del ciudadano, siempre pensando en la tecnología, en generar bienes, productos y servicios con criterios de accesibilidad y usabilidad, tanto en el ámbito público como en el, como el sector privado, que es la única forma de generar una sociedad verdaderamente igualitaria. Borja, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Que es una suerte contar con alguien con una visión como tú que ha tenido... La, la experiencia de trabajar tanto en el sector privado como en el público. Y teniendo esas dos visiones no nos vamos a entretener más. Voy a empezar a preguntarte, Borja. Fenomenal, cuando quieras. Ya, eh, creo que por lo que nos conocemos eh, tenemos claro que el derecho de acceso a los servicios digitales de las administraciones públicas, la accesibilidad, la brecha digital, ¿qué hacemos? Bueno, aunque sea una pregunta fuerte para empezar, ¿qué hacemos...? Eh, con los analfabetos digitales eh, funcionales, lo que entendemos, sin ánimo peyorativo en absoluto. No vamos a utilizar aquí eh, terminología peyorativa, sino simplemente para, para entendernos. ¿Qué hacemos, Borja? ¿Y qué hacéis desde los servicios públicos? Bueno, por, por aterrizar y por concretar, te cuento. Yo estoy dentro del ayuntamiento, con ese nombre, del título es absurdo que tengo, eh, trabajo en participación ciudadana. Y participación ciudadana, como probablemente sepa, eh, Algunos de los oyentes eh, en Madrid eh, creamos eh, hace cuatro años el portal de participación de CIDE Madrid. está basado en software libre que, que publicamos y que compartimos con un montón de gente, y, y desde el principio el, entendíamos que, que ese portal de participación eh, no debía ser un obstáculo para que todos los ciudadanos entraran. Es decir, el objetivo de digitalizar era facilitar la vida. Como saben, la participación ciudadana eh, en muchos, en España en general, eh, estaba básicamente en muchos sitios, eh, bueno, en mesa mere los municipios, basada en las asociaciones de vecinos. Y, y decimos, vamos a dar una vuelta, vamos a crear presupuestos participativos, vamos a hacer propuestas, vamos a hacer eh, y, y todo eso lo permitía el, el, la herramienta online. Pero claro, eh, eso es fantástico, pero uno desde el principio tiene que cuidar el que todos los ciudadanos que tienen derecho a participar puedan participar de alguna manera. ¿Qué tipo de cosas hicimos? Pues desde eh, habilitar las oficinas de atención al ciudadano para que la, las personas que tuvieran dificultad de cualquier tipo pudieran hablar con un funcionario para decir quiero hacer una propuesta o quiero votar o quiero hacer lo que sea, entonces podía ir físicamente y, y presentarlo. Eh, cuidar la accesibilidad en la web pero además hablar con asociaciones de discapacitados o de personas eh, con problemas de riesgo de exclusión social, porque no solamente son las discapacidades, son a veces, como, como bien sabes, pues, pues otro tipo de problemas. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que simplemente lo primero que hay que hacer es tener esa, esa conciencia de que todo el mundo tiene derecho y luego en cada caso pues ir viendo... Hasta ¿Qué cosas puedes hacer hasta dónde puedes llegar? Cuando cuando yo hablo de, de accesibilidad y usabilidad tecnológica, no pienso solo en las personas con discapacidad, Borja, como, como bien sabes, sino de la usabilidad en concreto, que es el manejar de manera fácil eh, cualquier herramienta tecnológica, eh, lo único que genera es beneficio y eficiencia. Eso lo sabe bien Google cuando inventó el, el buscador y lo hizo tan sencillo. Pero tú piensas que puesto que estamos en un entorno, en un congreso tecnológico. El Open es pues tecnológico, evidentemente, para hablar de. ¿Piensas que los, eh, los servicios eh, que pone la Administración a disposición del ciudadano verdaderamente están pensados? ¿Están pensados los servicios públicos para facilitar la vida al ciudadano, al funcionario o al técnico? Que son quienes los tra que trabajáis dentro y tenéis que generar esos servicios a, para el ciudadano. Pues mira, yo creo que hemos avanzado mucho porque yo, como, como bien has dicho, yo tengo muchos años, de las cosas que has dicho que tenía mérito básicamente es haber estado vivo mucho tiempo, pero entre otras cosas eh, yo recuerdo a, a los años entre el 96 y el 2000 cuando nos empezaban a crear páginas web en las administraciones públicas que las páginas Obedecía la estructura de la página, será la estructura orgánica del ministerio que fuera, ¿no? Entonces, claro, el problema es que a nadie le importa si de mi problema se encarga la subsecretaría de no sé qué o la Dirección General de No sé cuántos. Es decir, yo tengo un problema y quiero que saber cómo se resuelve. ¿no? Yo creo que entonces hemos avanzado mucho y hay muchas administraciones que intentan eh, pensar en el ciudadano de, de cara a cómo estructuran su página web. Por no decir ninguna española, voy a decir, yo, yo creo que es el ejemplo más claro, es el gobierno del de, de Reino Unido. Si uno si visitáis, si tenéis curiosidad, eh, el, las páginas gov.uk... Eh, hay un equipo de diseño para toda la administración pública que se preocupa de, la, de ese diseño integrado de forma que uno no sabe con qué ministerio, con qué organismo está tratando uno empieza a hablar de su problema y, y le van llevando a la propia página sin saber dónde ¿no? y podríamos hablar incluso estamos hablando de tecnología pero podríamos hablar de ese diseño de servicios en la vida real, ¿no? es decir, eh, físicamente porque también ahí hay temas eh, el cómo diseñamos esas, esos espacios de interacción en el que alguien tiene que ir a una ventanilla, el cómo diseñamos esos formularios a guías de lenguaje fácil y deberíamos usar lenguaje fácil, pero, pero a mucha gente le intimida. Y como tú dices, no tienes que tener discapacidad. Quiero decir, mi madre, eh, que es una señora de 80 años, pues le, le intimida cualquier cosa que le mande. Si llega una carta de cualquier administración pública, eh, ya se pone a temblar. ¿no? Y si tiene que ir a hacer un formulario, no pues es incapaz de hacerlo sola, ¿no? Entonces, pasa con las personas mayores, pero pasa con mucha gente que no tiene las habilidades como para entender eh, qué le está diciendo la administración o qué formulario tiene técnicas que ¿no? Y yo creo que, mira, te voy a contar otra experiencia, que es el en Cascais, eh, bueno, el, en, en la administración portuguesa, creó un laboratorio de innovación en la administración pública que se llama X y, y en Cascais hizo una prueba de un puesto que se llama óbito, eh, no sé qué, óbito es muerte. La, ¿vale? Es un puesto integrado para cuando muere un familiar que tengas que ir a un sitio y hagas todos los trámites con todas las administraciones públicas, con la hacienda, con la seguridad social, con no sé quién, con las ayudas que pidas, las ayudas que tengas que pedir o no, o dejas de pedirlas. entonces Ese tipo de cosas, de no es que yo como administración concreta diseñe mis cosas, sino decir... Yo pienso en el ciudadano y a lo mejor tengo que hacer un proceso mixto con otra administración pública nacional o estatal o local o lo que sea. Bueno. Y es de, eh, muchas veces eh, yo no sé exactamente el perfil de, de los eh, de las personas, de los profesionales que nos están siguiendo, porque igual utilizamos algo, alguna terminología que, que despistamos a alguna gente, que sin, sin, sin ánimo de nada, en absoluto, tú has utilizado un, eh, lo que es el término de lenguaje fácil, lectura fácil, que eh, eh, yo quiero siempre huir de los equívocos de, de, de decir que pensamos en personas con discapacidad nada más lejos, lo que pasa es la tecnología accesible y usable, o determinadas formas de utilizar a la lengua o la escritura, como es el lenguaje fácil, a quien más facilita la vida es a quien más dificultades tiene. Pero la, eh, ojalá pudiéramos leer los contratos de, de seguros que nos mandan de los bancos o una sentencia legislativa, cualquiera de nosotros lenguaje fácil, ¿verdad, Borja?, Sí, Sin tener ninguna sí, sí. discapacidad intelectual o cognitiva, ojalá pudiéramos. Sí, sí. No, no, te digo, es, insisto, que, que hay mucha gente eso, que le tiene respeto a un formulario que, o una carta que le llega de haciendo la Seguridad Social y se pone a temblar porque es que es incapaz de entender qué le está diciendo. El, el, y, y es verdad que, que sí que hay preocupación por esto, pero aún así... Eh, yo creo que hay que hacer esfuerzos, no solamente pensarlo desde ti, es decir, desde tu propia organización, cómo puedo aclarar esto, sino incluso hacer estudios de usabilidad. Nosotros los hemos hecho, cuando decía Madrid, hicimos un estudio de usabilidad en el que poníamos a Ciudadanos delante de la página web y le decíamos, venga, haz un proyecto para un presupuesto participativo, haz ahora un comentario no sé dónde, haz una propuesta ciudadana. Y, y vimos la, la reacción, ¿no? y intentamos ver, y realmente una de las conclusiones más eh, interesante, por lo menos para mí, es que la, las personas que, que les poníamos frente a esto no tenían un modelo mental de lo que es la participación. ¿no? Entonces, claro que fue una especie de shock para... Cuando tú llevas años trabajando en, un, en algo, pues como tú dices, la terminología la tienes muy clara, los conceptos los tienes muy claros y de repente dices, pero es que el ciudadano no entiende... No, no es que no sepa usar un concreto, algo de la página web, es que no entiende qué le estás diciendo a un nivel muy global. ¿no? Entonces, yo creo que había que hacer estudios de usabilidad por supuesto las páginas web eh, debería ser obligatorio y, y incluso de los de los espacios públicos no de las oficinas donde se atiende al ciudadano Debería alguien hacer de mystery shopper no como hacen las empresas privadas y decir bueno a ver qué pasa aquí qué pasa con eh, cómo damos el servicio qué, qué tipo de servicio damos y, y en fin Claro, para, para, para eso hay que eh, informar y formar al ciudadano, porque la obligatoriedad de la accesibilidad a las web y de las oficinas públicas y eto, en España eh, tiene más de 10 años. Yo trabajaba en el ministerio entonces cuando, cuando se aprobó y todavía dista bastante de, de cumplirse. Eh, Borja, eh, ¿cómo piensas que de, el, a la hora de diseñar los, eh, los servicios públicos, ¿Cómo? Offline, online, mixtos, híbridos. ¿Qué enfoque le dais desde las administraciones públicas y más desde un ayuntamiento grande, el primero como es el vuestro? Pues eh, no sé, te, voy, te voy a eh, hablar de nuestro caso, ¿no? del caso de la participación. Es decir, la página web nos da números. Es decir, nosotros tenemos en DCI Madrid casi medio millón de usuarios registrados. Eh, para que tengamos una idea, recuerdo que la población de Madrid son tres millones y medio, pero dos millones mil son mayores de 16 años, que son los que podrían entrar. Entonces, éxito rotundo, ¿no? Eh, en las reuniones de asociaciones de vecinos o de foros locales, que es lo que creamos, pues eh, van unos cientos o miles de personas en mejor de los casos, pero no llega a esos niveles. Entonces, es verdad que el online te da una cierta facilidad, te, da, te abre a un mundo de gente que no eh, accedería de otra manera. Eh, son cosas que son evidentemente cómodas, pero yo creo que no hemos terminado de cambiar. ¿no? Eh, parte de la, de la gracia de hacer las cosas online, como saben las empresas privadas, es que el, el usuario eh, hace su propio trabajo. Es decir, antes tú generabas un montón de tiempo a los funcionarios porque ibas con tu formulario y lo rellenabas a lo mejor allí delante de él y ahora tú rellenas el formulario, lo presentas, le pones la firma digital, lo miras a ver cuál es la respuesta y no sé yo si eso al final se está traduciendo en más eh, para el ciudadano o es más facilidades para la administración, igual que hacen grandes empresas privadas, es decir, que eh, y no mira a nadie, pero muchas veces es decir, mira, te he descargado, el, es como las gasolineras en las que uno se sirve la gasolina, ¿no? Dices, vale, yo me, me sirvo a mí mismo, antes había aquí una persona que me atendía, ahora no hay una persona que me atienda, pero yo pago lo mismo y, y no sé muy bien qué ventaja tengo, ¿no? Y yo creo que nos pasa un poco esto, que ¿no? no mmm, no, tenemos que dar un, un siguiente paso, o sea, el autoservicio está bien, pero tenemos que dar un siguiente paso para que realmente el administrado entienda que todo eso es una gran ventaja y que puede hacer cosas que jamás haría en lo presencial. ¿no? Sí, el, el administrado y también muchos, y lo digo sin ánimo crítico ni político, ¿eh? pero también en muchos casos y muchas veces muchos responsables públicos también que no son conscientes o no quieren acometer esa verdad de, ese verdadero beneficio en el que hay que trabajar normalmente con una mentalidad más a medio y a largo plazo para diseñar esos servicios que, que a corto, ¿no? De, de... Sí, sí. Bueno, aquí, clientes sufrimos eh, los ciclos políticos. La administración, como sabes, sufre los ciclos políticos y eso es así. Y hay un año cada cuatro que, más o menos cada cuatro, que las cosas medio se paran y luego vuelven a arrancar con direcciones diferentes a veces y bueno, pues a eso uno se acostumbra. Afortunadamente en España no, no estamos muy mal, verdad, tenemos una administración muy profesionalizada y, y que continúa. ¿no? No es, hay otros países que el tema es mucho más dramático. Pero sí eso, eh, una cosa que sí sufrimos en España yo creo que es esa falta de cooperación entre administraciones públicas, ¿no? es decir que, que muchas veces ese afán de si yo no me puedo poner la medalla yo no me voy a apuntar a esto y entonces colaborar en algo que te ofrece otro nivel pues el nivel eh, autonómico regional o, o el nivel nacional o el nivel local pues a veces es complicado. Eh, Aún así, yo creo que hay mucha gente dispuesta a trabajar a todos los niveles. Es decir, nosotros tenemos experiencias desde el ayuntamiento, como te decía, de compartir el software, con gente de España y de mucha gente fuera de España y, y eso nos permite también compartir las experiencias que tenemos en torno a la participación ciudadana y, y hay muchas, eh, tenemos muchas experiencias de colaboración interesante, a nivel europeo, latinoamericano, en España y, y, y, y ahí sí que hay mucha gente yo creo dispuesta a trabajar bien, a aprender unos de otros, a colaborar y que ve que el futuro va por ahí, ¿no? que uno no puede decir eh, reinventamos eh, la rueda y todo lo que no se ha inventado en esta casa eh, no puede entrar. ¿no? O sea, entonces, bueno, Soy eh, soy consciente del nivel de profesionalidad de nuestros de funcionarios, tanto en la administración central como en eh, como en la local. He convivido con ellos y doy fe. De, pero volvamos más al ámbito de la tecnología pura y dura, puesto que estamos en el Open Expo, eh, de, hablemos de software y gobierno abierto. De, Está íntimamente relacionado hace bastantes años, no dos, ni tres, ni cuatro, que se habla de, de gobierno abierto, de software libre, implementación de soluciones basadas en estas plataformas abiertas y, y muy relacionado con temas que últimamente están en boga, como las ideas inteligentes, las smart cities, eficiencia, sostenibilidad… Eh, software libre y gobierno abierto. ¿Qué me puedes decir desde tu experiencia vale, en el ayuntamiento, yo... Borja? Bueno, de, desde el ayuntamiento no lo sé, desde, desde vale. mí mismo sí te puedo decir que, que yo sí que soy un, un ferviente defensor del software libre. Yo creo que es una, en general, es decir, software pagado por los ciudadanos debería ser eh, no debería ser propiedad de una empresa, eh, de, por lo menos si lo desarrollan. Eh, si esa empresa lo ha desarrollado con dinero de los ciudadanos y de hecho la normativa es así la Unión Europea te dice que, el, que tiene que ser así la, pero bueno pues al final siempre hay excepciones ¿no? entonces y que eh, es verdad que la cosa está cambiando mucho eh, y sigue avanzando y ahora mismo antes yo recuerdo a, en el, pues a principios de los años 2000 encontrar software libre en la administración era muy raro ¿no? entonces pues encontrar por ahí un MySQL. Entonces, la gente pagaba auténticas burradas. Yo he visto instalaciones de Oracle eh, en las que se pagaban unas auténticas burradas para una aplicación que realmente no lo justificaba. Es decir, claro que hay aplicaciones que pueden justificar usar pues, una base de datos propietaria mmm, extraordinariamente mmm, eh, fiable y con un contrato de soporte carísimo, ¿no? porque hay aplicaciones eh, sin duda que lo requieren. Pero en general... Eh, yo, yo vi aplicaciones que, que un MySQL un un SQL podía funcionar perfectamente. ¿no? Y estamos hablando de software de base. Ahora, afortunadamente, cada vez eso es, es más raro, cada vez es más normal que una administración pública pues, use software libre para su página web, que use software libre para, para su infraestructura, es muy normal. Eh, no es tan normal y en eso deberíamos hacer, aunque la administración central tiene un repositorio de software libre donde la gente publica sus cosas. Yo creo que a veces es más como una obligación decir, mira, lo hemos hecho, lo hemos sacado con una licencia libre, ahí lo he puesto y ahí se quedó. ¿no? Eh, es decir, hacer un esfuerzo real por decir, mira, no solamente lo voy a desarrollar con una licencia libre, lo voy a publicar con una licencia libre, sino que además eh, voy a hacer un esfuerzo porque esté bien documentado por ayudar a la... A, a, a las personas que quieran usarlo, a otras administraciones, pues a decir, mira, aquí tienes este material, que se pasen tus técnicos por aquí o, o tenemos una charla en remoto para que tus técnicos entiendan lo que hacen. Nosotros hicimos eso con, con el software que, que impulsa DC Madrid, que es Consul, eh, consulproject.org, por si alguien tiene curiosidad, y es lo que llevó a que luego otras ciudades como capitales en todo el mundo como Bogotá, Quito, eh, bueno Bogotá no, pero Bogotá al final no lo puso Buenos Aires, Montevideo, eh, Europeas, eh, Turín, eh, Tirana, eh, bueno, en África hasta Mogadiscio, en fin. Bueno, entonces y, y eso se hace si realmente cooperas, ¿no? Y si realmente creas un, un entorno en el que es fácil colaborar, y, y bueno, yo creo que debemos hacerlo como extracción pública. Me he dejado eh, lo de la, la, la transparencia, pero vamos, me he enrollado. <risa> no, no, todavía no hemos llegado, tranquilo. Eh, eh, quiero, eh, quiero recordar a todos los que nos no veis que podéis hacerle las preguntas a Borja de dos formas. Eh, bien a través de, de, del sistema de preguntas que, que tenéis a vuestra derecha en la pantalla, para una vez que, que terminemos esta pequeña charla entre nosotros, o bien si, si tú no tienes inconveniente, Borja, si alguien levanta la mano y quiere hacerte alguna pregunta durante la charla... Sí, sí. De, sí, por, supuesto. Eh, por supuesto, le subimos al escenario, te hace la pregunta. Y de, claro, eh, sí, eh, sí más divertido, eh, seguro. Pues, eh, bueno. con cualquiera de las dos opciones, eh, encantado, Borja, de responderlas. Bien, a través del chat eh, de la derecha, bien, eh, levantando la mano y coparticipando aquí en un momento. con eh, Borja, hablas de eh, participación ciudadana continuamente, del, un, eh, algo de lo que yo participo, aunque sea redundante y en, la, y en lo que creo, ¿no? Eh, pero de los populismos y la necesidad de crear una nueva relación entre administraciones, y aquí tenemos unas cuantas en España, entre las distintas administraciones y entre las administraciones y los administrados. ¿Cómo, eh, eh, ¿cómo lo ves? ¿O, o, ¿Por qué tienes esa inquietud? No es que la tenga yo, es decir, la sí. tiene mucha gente, entre ellos. Eh, la tienen en la Unión Europea, ¿no? Es decir, que estamos viendo desde hace unos años que hay eh, estos movimientos populistas de desencanto con respecto a la política tradicional y de, y de rechazo, ¿no? Entonces, eh, claro, uno no lucha contra el populismo a base de insultar a la gente que, que ha caído en, en un mensaje facilón, ¿no? Eh, porque entonces, es decir, a, a nadie le convences insultándole normalmente, ¿no? Entonces, eh, yo entiendo que lo que hay que hacer es decir, mira, el, el modelo tradicional de bótame cada cuatro años y luego te callas y ya veremos a ver cuatro, cuatro, a los cuatro años, si no te gusta, vota a otro, yo creo que eso se, se ha caído. ¿no? Entonces, eh, por eso la participación ciudadana eh, supone una nueva manera de, de relacionarse con la administración y una especie de nuevo trato. ¿no? Eh, eh, ya no es bótame cada cuatro años, yo hago lo que me da la gana y tú... Eh, si quieres luego me votas o votas a otro, sino es decir, bueno, yo que tengo una responsabilidad como político eh, te escucho como ciudadano y escucho lo que tú, lo que tú propones y, y te dejo tomar parte de esas decisiones que hasta ahora estaban cerradas. Y otra de las cosas que hemos descubierto en Madrid con los presupuestos participativos, eh, Madrid, como sabes, tenía uno, tiene uno de los presupuestos participativos eh, más grandes del mundo, junto con París, la, la, la, 100 millones de euros al año, dedicados a, a lo, parte del presupuesto municipal a lo que quieran los ciudadanos. Vale. Entonces, una cosa de lo que hemos descubierto es que el ciudadano es mucho más eh, sabio, mucho más prudente y tiene mucho más sentido común a la hora de gastar el dinero que el, que el político. ¿no? O sea, uno piensa, ¿cómo vas a dejar que el ciudadano... Eh, deciden qué vas a gastar el dinero. Bueno, pues eh, los aeropuertos fantasmas estos que tenemos repartidos por España, que tenemos ISO 7 en los que nunca aterriza un avión, eh, y este tipo de obras megalomaníacas no lo hacen los ciudadanos, lo hacen los políticos profesionales. Si tú miras la lista de proyectos que proponen los ciudadanos, suelen ser cosas muy concretas que mejoran la calidad de vida, son cosas como, este paso de cebra está mal colocado, debería haber un paso de cebra aquí, aquí necesitamos una escuela, aquí necesitamos árboles en este parque porque no hay sombra y en verano esto es un horror. En fin, cosas que son eh, eh, pues de sentido común, ¿no? Y, y con unas... son proyectos más pequeños, pero que tienen mayor impacto en la calidad de vida hay uno que a mí me gusta mucho, que yo lo pongo mucho de ejemplo. Había una, una, un proyecto que, que ganó en los presupuestos predictivos que era columpios normales para Valdebebas, para el parque de Valdebebas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque habían puesto, que es un parque nuevo en Madrid, en la zona norte, habían puesto unos columpios de estos de diseño que hay una barra que sale del suelo, no sé cómo, hay un semicírculo que no sé qué. Entonces, la gente lo que quiere es el tobogán de toda la vida, el balancín, las cosas. Entonces. El político quiere el columpio moderno y de diseño porque se hace la foto y parece que es algo innovador y rompedor. Y eso no es innovador ni nada, eso es una, es una memez. Eh, lo que tienes que hacer es decir, no, a ver, el columpio de toda la vida, ¿qué es lo que quiere la gente? Eh, eh, y, y eso yo creo que refleja muy bien lo que es la participación ciudadana. ¿no? Eh, esa idea de yo explico lo que yo necesito y si tú me escuchas, pues entonces me puedo fiar de ti. Pero, y bueno, hay eh. un tema de la transparencia también. ¿No? Que, que, que yo creo que es, eh, mira, una de las cosas que a mí me sorprende muchísimo que no sea un escándalo, es que en este mundo en el que vivimos sé es que todo es un escándalo y todos todo es, entonces eh, echan las manos a la cabeza, todo parece que son golpes de Estado y, y, y ahí rompemos la baraja y tal, es que el gobierno... Eh, He quitado el portal de transparencia. ¿no? Me parece una, una, una cosa alucinante, ¿no? Que no estés informando día a día de los contratos que haces, porque yo creo que es básico, ¿no? Es decir, eh, la transparencia es, el, es fundamental para tener esa confianza con los administrados. Claro que supone un riesgo, porque supone que, que te pueden ver cuando te equivocas, pero yo creo que, es, que es, es mejor decir, mira, me he equivocado y esto es lo que ha pasado y, y ya está. Y, y te podrán perdonar, pero si no da, reconoces que te has equivocado y no, y no enseñas qué es lo que has hecho y no das datos, entonces yo creo que las tres patas del gobierno abierto, los datos abiertos, la transparencia y la participación ciudadana, yo creo que son elementales para esta nueva relación entre administrados y, y políticos y, o gobiernos. Mira, tú has, has, sacado, has sacado un tema interesantísimo de Borja, y que está muy relacionado con la tecnología, evidentemente. Porque el portal de la transparencia se accede por medios telemáticos, por tecnología. Tú desde tu móvil, tu smartphone o tu tableta o tu Smart TV, si la sabes usar, de, de, si quieres. Pero es, es tecnología. Y no piensas que para... Que, porque yo pienso que fa, falla mucho la participación ciudadana. Y creo que es por dos motivos esenciales. Primero porque la, la administración, como tú decías o como tú planteabas, no se sabe comunicar verdaderamente como el ciudadano, primero porque no, sal, no sabe explicarle ni hacerle llegar qué canales tiene para que se comuniquen con ella. Cuando hablas de presupuestos eh, participativos en una ciudad como Madrid, eh, con los millones de habitantes tiene, cuando los habéis puesto en marcha, sea quien sea, pues, eh, porcentualmente, ha sido ridículo quienes han participado. en Y, por otro lado, está el descrédito del propio ciudadano, que eh, continuamente ve, en este caso, el ejemplo que tú has puesto. Dice, Ahora, retiro un portal de transparencia porque no me interesa aquí. Es que mañana será otra cosa, y pasado otra, de, un eh, de políticos de un color y de otro. Entonces, eso genera un descrédito en el ciudadano que dice, bueno... Pues, ¿Para qué voy a intentar participar? Si, eh, ¿O algo quieren de mí? Se preguntan. ¿O no va a servir para nada? Sí, sí. Y, y no es capaz de hacerle eh, llegar a ver cómo puede participar tecnológicamente, si hay bien por chat, por WhatsApp, por Twitter o por red. Pues, mm. pocos ciudadanos saben, igual que pocos ciudadanos, porcentualmente, insisto, siguen utilizando la administración electrónica. Sí, sí, no, no, a ver, totalmente de acuerdo, eh, es decir, yo creo que además, bueno, la confianza en general eh, eh, se pierde muy fácil y cuesta mucho ganársela, eh, pero se pierde muy rápido en cuanto, eh, y bueno, pues es, yo creo que es un tiene que ver yo creo también con la, con la edad, eh. no, no solo en España, estoy hablando en todo el mundo, en general eh, políticos más jóvenes están más dispuestos a utilizar nuevas vías de comunicación, a escuchar a los ciudadanos, entienden, es decir, y no digo Twitter o Facebook, que son una jaula de grillos donde, donde en fin, son peores que las reuniones de las de las comunidades de vecinos, ¿no? eh, Que ya son bastante malas. Eh, eh, digo, eh, entender que el que ciudadano tiene derecho a hablar y que si tú no le das un canal, pues eso, acaba en, en estas eh, flames eh, en, en, en Twitter, en Facebook, en donde sea, porque no le das otro canal. Y si no le. Des, pero o, otra de las cosas que hemos aprendido es que en general los comentarios en, en Decía Madrid son muy, muy, muy respetuosos. La moderación es mínima. Y la gente es muy constructiva. No sé si es porque es una. Y tenemos miles y miles y miles de comentarios. ¿eh? Eh, pero no sé si es porque es un sitio público. La gente dice a ver si me van a mirar y luego me ponen multa porque no está así. Pero. O, o porque en general entienden que es una oportunidad y que deben tratarla bien. ¿no? Porque eh, otra de las cosas que pasa también es que cuando el ciudadano se siente dueño de una iniciativa, se siente propietario y la respeta más. Y eso lo, lo hemos visto también con proyectos que son de, hechos como presupuestos participativos, eh, la gente entiende que eso es suyo. Mientras que si viene el político y impone algo y dice aquí voy a poner yo una escuela infantil, dice bueno, es la escuela que puso el ayuntamiento, ¿no? Es el parque que puso el ayuntamiento. Pero si es una petición que han hecho los ciudadanos, dice, no, este es nuestro parque, o es pues nuestra escuela. ¿no? Entonces cambia mucho la percepción. Y yes, eh. eh, Borja de eh, nosotros eh, en Aiste, yo, yo llevo toda la vida creyendo que sí, pero hay diferentes opiniones y anteriormente en el que del que yo fui director general y creador, el Centro Nacional de Tecnología de la Accesibilidad, pensamos que sí. Pero quiero saber tu opinión. ¿Crees que es posible crear tecnología accesible y usable basada en sistemas abiertos, open source o software libre? Claro. Vamos, es que... Ah, pues, que con... Una cosa va con la otra, ¿no? Es decir que, de hecho, eh, el que los, el software sea abierto eh, te permite, por ejemplo, que si hay un grupo que tiene interés, es decir, pongamos por caso la 11 que por decir una, una entidad que es muy conocida, no y dice, oye, yo quiero eh, cambiar una interfaz o hacer una interfaz o hacer algo, integrar con mis sistemas. Si, si el software es abierto, lo podrás hacer. Si es cerrado, estás a la expensa de que la empresa quiera hacértelo. Entonces, eh, una de las cosas que, que sí permite el software libre es decir, ¿Tú quieres que el software sea accesible? Pues pon tu dinero donde está tu boca, como dicen los americanos, y, y desarrollalo, porque para eso es abierto. ¿no? Entonces, eh, yo creo que va muy a la par, sí, sí ciertamente. Eh, y también creo que muchas veces las preocupaciones eh, van a la par. Es decir, la preocupación de cuando uno piensa en transparencia, uno piensa en datos abiertos, uno piensa en software, también piensa en accesibilidad. ¿De acuerdo? Cuando uno piensa solamente en utilidad práctica y en rapidez de implantación, a lo mejor se le olvidan cosas como la transparencia, a lo mejor se le olvidan cosas como los datos abiertos y a lo mejor se le olvidan cosas como la accesibilidad. Sí, me gustaría aclarar para quien no tenga claro el concepto que la accesibilidad y usabilidad van parejas, son necesarias eh, que vayan juntas una con otra, pero no es exactamente lo mismo. La accesibilidad es conseguir que un teléfono, desde. Eh, lo pueda usar cualquier persona, una persona mayor, una persona con discapacidad, eh, sorda, ciega, o una persona que no le pasa absolutamente nada, o un extranjero que no sabe de los idiomas y que pueda configurarlo. Y la usabilidad es que yo puedo tener un producto o servicio completamente accesible, pero si me ponéis el teléfono encima del armario, yo voy en silla de ruedas, pues para mí no es usable. O sea, tiene que ir de la mano el entorno y el, la gestión de ese producto y servicio tiene que ir acorde con las características del producto y la accesibilidad del producto. O sea, son términos que se pueden confundir y que tienen que ir de la mano, pero que conviene, conviene aclarar. Y, te, y, y yo creo que la usabilidad, que para mí cada vez es más importante, tiene mucho que ver también eh, con el que los ciudadanos no sepan participar también en determinados entornos de gobierno abierto. Porque Yo he entrado en el portal de la Transparencia, por ejemplo, eh, muchas veces para, ver, eh, para informarme para... y no te creas que todo el mundo es capaz de navegar por ahí, para adelante, no. para atrás, para localizar información. Claro. A lo mejor la página es accesible, que, que, que lo es, claro. pero es inusable completamente hasta que llegas a cualquier información. Claro, a eso me refería un poco antes cuando hablaba de que, hay conceptos que uno tiene claro, y, y pero el ciudadano normal que está buscando pues un dato concreto está buscando, oye, ¿y cuánto se gasta el ayuntamiento en personal eventual, por ejemplo? Pues, pues le puede costar, ¿no? Porque a lo mejor no sabe ni siquiera que el concepto se llama personal eventual, es decir, eh, porque a lo mejor dice ¿cuánto se gasta el ayuntamiento en enchufados? Entonces, pero que la portal de transparencia no, no habla de enchufados, obviamente, no son enchufados estrictamente, son personal eventual, ¿no? Entonces, digo, aunque tengamos el lenguaje fácil, el modelo mental que tiene el ciudadano, como hablábamos antes, eh, no es exactamente el que tiene el que diseña el portal. ¿no? Y efectivamente, como tú dices, puede ser accesible y cumplir los estándares de accesibilidad y ser inentendible por cualquiera que no sea un experto en la materia, ¿no? que ese sea mejor si sabe cómo tiene que moverse. Pero otra de las cosas en las que estamos trabajando ahora es en diseñar nuevos eh, canales de participación. ¿no? Es decir, que estamos viendo que hay una. Eh, saturación en, la, en el número de usuarios de la web, aunque está, crece y tiene margen para crecer, pero hay gente que nunca va, nunca va a usar la, la página web. ¿no? Entonces, eh, por ponerte un ejemplo ya, y yo creo que no estamos terminando el tiempo, y no, por dejar tiempo a las preguntas, en, en Buenos Aires iban a poner nombre eh, a unas estaciones de metro, ¿vale? una línea nueva, tres estaciones nuevas, entonces para votar Cualquier nombre elegían, lo que hicieron no fue hacer una página web, ni hacer encuestas, ni hacer nada, ¿eh? fue poner en los tornos de salida unos carteles con los tres nombres, de forma que salías por uno u otro y votabas al salir de la estación, con el que es perfecto, porque está votando la gente que realmente es usuaria del metro y está votando de una manera que es muy entendible, ¿no? Dices, salgo por este lado, salgo por este otro y estoy votando por un nombre u otro. Pues, eh, como decías, Borja, ¿alguien se anima a preguntarle a Borja? ¿Tiene alguna duda, alguna inquietud? O de... Creo que tenemos ahí unas preguntas en el QIA. ¿En el QIA? No sí. las Vale. ¿Las, puedes... ¿Las ves tú o te las veo? Sí, las veo, las veo. Si quieres las... Las voy contestando, Fernando J. Naranjo, ¿podríamos aprovechar el talento de los muchos estudiantes que empiezan cada año sus carreras profesionales en cárnicas de software? Pues es un problema, porque para eso la administración es fatal, porque... Eh, hay otras administraciones en Europa en el que sí que hay muchos jóvenes, hay programas para que los jóvenes se incorporen sin pasar por unas oposiciones, ¿vale? Y son temporales y uno entiende que está cinco años o dos años o lo que sea en la administración y luego va al mundo privado. Aquí, como sabéis, pues las oposiciones son más o menos duras, en el mejor de los casos tardas un año y es complicado, ¿no? Que, digo, o sea, un chaval que termina una carrera de informática decide, pues me voy a, hacer un... a irme a un esto. Eh, no se me ocurre cómo, la verdad, <risa> complicado. Funcionaría un modelo en el que no, las administraciones no solo contratan los servicios de empresas, sino que se fomenta la participación de las universidades, no solo no funcionaría, sino que funciona. Es decir, nosotros estamos ahora, precisamente, yo estoy ahora, en concreto, trabajando en un convenio con la UNED para hacer cosas de estas, ¿no? Y vamos a hacer algún otro y sí, sí, es parte de las cosas que debemos hacer, yo creo que vamos a hacer más, ¿no? Es decir, sobre todo en temas más de innovación. Eh, yo creo que la contratación, aunque hay modelos de contratación innovadora, eh, de compra innovadora, pero eh, hay muchos casos en los que una universidad es el partner adecuado cuando estás probando cosas que son experimentales. Vale, y, y la última pregunta de Fernando dice, según tu experiencia, ¿se insiste lo suficiente en desarrollar usando un modelo de software libre? ¿O nos conformamos en desarrollar usando frameworks libres, pero acabamos haciendo desarrollos cerrados? Pues, efectivamente, no se insiste lo suficiente. Es se insiste lo suficiente de, de las altas desde Europa. Hay un premio europeo que el año pasado, eh, bueno, en no 2018 ya, quedamos... Eh, no, 2019. Quedamos en un segundo lugar Barcelona y nosotros, Barcelona con Decidim y nosotros con Decidim Madrid, eh, con Consul. Eh, y se, y se intenta promocionar desde la Unión Europea, digo, del gobierno de España, pero es un trabajo adicional, quieras que no, ¿vale? Es decir, el documentar bien tu código, el dejarlo limpito para que sea presentable, el publicarlo, el, el actualizarlo, el atender a la gente que te va a hacer preguntas, que es un trabajo adicional. Entonces, yo creo que debería verse como parte de tu trabajo, ¿no? Es decir, que no, el, igual que a nadie duda de que cuando tú desarrollas tienes que comentar, porque hay que comentarle el software, aunque sea una tarea penosa y hay que documentarlo, pues si lo tienes que publicar, pues tendrás que, que, que publicarlo y, y, y tendrá unas tareas asociadas, pero bueno. Pues tenemos una última pregunta de Juanjo Monge que nos dice, buenas tardes, considero que la desafección habitual por parte del ciudadano es debida a la falta de un enfoque city-centric y su participación directa en el diseño de servicios, procedimientos, etcétera. Que tú pues, has antes. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo con Juanjo, efectivamente es así. Eh, yo creo que necesitamos eso, necesitamos más eh, concepto de experimentación. Es decir, yo creo, ahora que no nos oye nadie, voy a decir que tenemos la maldición de estar dirigidos muchas veces por abogados eh, y deberemos estar dirigidos más por científicos. ¿no? Es decir, que yo, lo siento, yo soy biólogo, pero de, form de, de formación, pero. Eh, al final, es decir, el tener esta aproximación experimental a lo que es el diseño de servicios o de lo que sea, ¿no? De procedimientos, es decir, ¿por qué no hacemos algo más parecido a eso? Probar cosas, hago un experimento, probar cómo funciona esto, hago un piloto, mira a ver, aprendo y no tengo este marco de referencia que tienen los, los algo de decir, te, me tiene que salir bien a la primera y tengo que hacer algo que contemple todos los recovecos, que es imposible, ¿no? Y más en este mundo cambiante, entonces, evidentemente. Hay que hacer, por un lado, un enfoque más experimental y, además, experimental con los ciudadanos y, y metiendo a los ciudadanos en casa. Lo pro problema es eh, que la Administración no está pensada para trabajar con los ciudadanos. Es decir, esto nos pasa con los participativos, que hay gente que nos ha propuesto un proyecto, lo ha ganado, y dice, bueno, y ahora quiero colaborar en cómo se ejecuta ese proyecto. Y dices, que no se puede? No está previsto. ¿no? Yo, lo que está previsto es la Ley de Contratos del Estado. Yo lo que puedo hacer ahora es contratar una empresa que haga la obra y ya está. pero no está previsto, ¿no? Entonces, eh, en eso también tenemos muchísimo, muchísimo que, que aprender y que trabajar. Eh, Borja, de, una última pregunta que va a ser un minuto y un minuto de respuesta porque no tenemos más tiempo, pero le voy a proponer a Filip que, que nos haga un webinar sobre lo que te voy a preguntar y que te, te, te lo comenté antes. Eh, la situación de pandemia que hemos vivido a nivel mundial ahora ha puesto... Sobre la mesa un montón de carencias de, y de falta de soluciones, sobre todo tecnológicas, porque al estar encerrado necesitábamos la tecnología mucho más que antes para movernos y relacionarnos con los servicios públicos, para hacer la compra, para hablar con nuestros familiares. ¿No crees que la compra pública innovadora puede tener un papel fundamental en este campo, y podemos estar hablando un día entero, como tú dijiste. Sí. Si te parece que sí, se lo propongo a, a, a Filipe. Sí, sí, efectivamente, eso es algo, eh, la compra pública innovadora y, y, y la contratación de startups, ¿no? Es decir, que eh, antes se decía que no despiden a nadie por comprar IBM, ¿no? Y, y la administración, pues no despiden a nadie si contratas a una gran empresa. Y, pero nosotros deberíamos contratar startups, eh, a, a empresas pequeñitas que pueden fallar. El problema es que, claro, nadie te va a premiar por contratar una empresa innovadora que puede fallar. ¿no? Y, y, pero, te, eh, como, te, como te decía antes y como bien dices, esto da para otro... Para otro webinar entero pero sí yo creo que hay también parte de esa necesidad de experimentar y de probar es también ser valiente con las compras ¿no? y decir bueno pues me voy a salir de lo habitual me voy a salir de los eh, esquemas habituales y voy a, a, a, a hacer un proyecto de compra pública innovadora o voy a dedicarme a contratar startups y, y a ver qué pasa no pues borja no no tenemos más tiempo pero a mí se me ha hecho como ya sabíamos tú y yo que se nos iba a hacer costísimo y espero pues sí. que a los que nos han estado viendo que también tenemos que, que terminar, los horarios son los horarios. Pero ahora cuando cerremos, eh, si quieres o si tienes un rato, pues estar en la sala de speaker room por si alguien quiere hacerte alguna pregunta o no se ha atrevido o tiene alguna inquietud que le haya venido ahora a última hora. Y, y lo único, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me alegro muchísimo de haber compartido este rato contigo. La verdad es que aprendo, aprendo contigo y tu experiencia es inestimable, desde luego. Pues muchísimas no, gracias, me gracias. Me gracias, en nombre de Open Expo, de Open Expo virtual, que creo que ha sido un, con la novedad y los problemas hasta que nos hemos adaptado a la plataforma. ¿A esto es un ejemplo de innovación, ¿no? De, decir que, de, de tener que reinventarse uno. Y nada, yo agradecidísimo de que ya es el tercer año que participo o sea, en OpenExpo. O sea, que para mí, vamos, es un placer siempre y, y en concreto esta, esta charla, pues, eh, como ya te dije, es súper agradable. Y, bueno, tenemos que seguir nosotros y los ciudadanos que nos han estado oyendo, pues, trabajando en todo esto y seguir hablando de todo esto y que cada vez... Eh, pues sea más normal que tanto los políticos como los funcionarios, todos estos conceptos les vayan sonando y les vayan siendo parte de su cotidianidad, ¿no? de su trabajo cotidiano. Pues muchísimas gracias y recordaros a todos que mañana, eh, jueves, el viernes y el sábado, Open Expo Virtual Experience eh, sigue adelante con las cuatro salas en paralelo, apasionantes, tenéis en el enlace que os ha mandado Filipe y, y Andrea, la, la programación de cada uno de los cuatro días, yo no me lo perdería, cuatro horas se pasan rapidísimo, aprendes y compartes, o sea que eh, si os apetece, eh, volvemos a quedar mañana, yo no estaré dando la, la tabarra, habrá otro, otros mejores moderadores, pero os esperamos igualmente. Hasta pronto y muchas gracias, y gracias Borja.